Muy buenas a todos, aquí vuestro youtuber favorito Bandolero 7.0 Bienvenidos a Brave Soul Beach Vale, aquí lo tenemos A ver si subimos hoy a Green Joe Que falta no hace Que está en nivel 1 Venga, vamos con unos regalitos por aquí Nos pueden venir muy bien Vale, medalla de arena Y orbe de espíritu, muy bien 15 y 50. Vamos pues muy bien. Aquí. Apunta de amigo. Genial. Fabuloso. Bueno, muchas gracias al coro allá que me estuvo ayudando también aquí en el Bleach. Así que muchas gracias. Y a todos los suscriptores. Pues muchas gracias también a todos. Y bienvenidos. Y a divertirse. A pasar un rato menos divertido. Como decía antes. Venga, vamos a ver. Tenemos aquí las órdenes estas también. El móvil. Venga. Pues jugáis y finalizar la arena. Tira bueno, creo, ¿eh? Oyuku este Venga Tenemos punto de arena y todo Otro Oyuku Perfecto ya por aquí ya está Quedaría este por Recoger. Muy buenas. A ver, aquí. Hola Manolillo. Venga, Jerico Bueno, pues aceptamos. Usted no lo tiene, Manolo. Usted lo puedes descargar en el móvil. Para Nintendo no sé si está. Pues venga, hacer día amigos. Mira, ya tenemos día amigos. Conectamos aquí otro regalito, yo fenómeno. Como siempre, todos los días, muy animado. Aquí. Venga. Poco, pero bueno, todo lo que sea ahí reuniendo, ¿vale? Venga, monedita. Tenemos que seguir aquí con este también, ¿eh? Una que podamos. Venga, vamos a ver. Vamos a editar ya. No allí la arena, pero bueno. El puntito de arena, seguro, o algo. ¿Qué va? Ahora estoy con este, Manolo. <ríe> pues nada, ya mismo acaba. Ya mismo empieza la nueva temporada. Capítulo 3, temporada 2. Venga, pues venga, vamos a subir este. Ahora estamos con Bleach, Manolo. Bleach. Háblame de Bleach. Venga, vamos a ver. A subir este... Tenemos aquí el, el árbol de alma al 52% Y hay que subirlo más a ver, Aquí tenemos cositas Pero nos faltaban también Vamos a ver, experiencia Vamos a ver pues Voy a tener que subir un montón Voy a gastar todo Ok Bueno, 5.400 que gastamos de eso Venga, entrenando Ahí Nivel de personaje al máximo Ahí, power máximo Al Green Joe Ahora faltaría esto SP Skill Uy, este molaría no tenemos, no tenemos de esto Necesitamos materiales De esto A ver, detalle Bueno, poquito a poco <ríe> No hay almas para subir esto No sé por qué se me queda encendido eso, pero bueno No tengo ni idea Bueno, yo creo que por aquí Ya está, ¿eh? A ver, tengo la... Ah, es la previa, dice bueno. Vale, vale Cerramos No creo, Manolillo Hoy es mi santo y... Luego será la hora de comer <ríe> Bueno, pues ya tenemos a este al máximo, creo yo, ¿eh? Vamos a ver. Los UGM en esto. Hay que hacer muchas cositas todavía. A ver, a que darle de esto, tío. Bueno, menos mal que tenemos. Amiguetas de esto. Sube poco, ¿qué, tío? Hay que subir antes más. Bueno. Tengo pocos cunos de esto ya, ¿eh? He subido un orbe Esto ya la tengo en equipo esta es Una mierda, pero bueno Además están linkeados O en base o... Vale, vale Así si me voy a quitar el de 70, ¿no? ¿No? Venga Bueno me va a costar, ¿eh? Subirlo Pero bueno Venga Pues necesitamos muchos más Más cunos de eso ¿eh? A ver, porque ya teníamos Para hacer más Venga, vamos a ver Muchas Gracias Vamos a ver, vamos a ver Aquí en el equipo 1 Este va a ser el líder Venga Y ahora este, el segundo Y luego el Shun El tercero Ahí Creo que puede estar bien Por ahí más o menos. Venga. Bueno, podemos hacer uno de... De experiencia. Este tiene ya capítulo 2, el del... Ay, hoy no me sale, tío. Hoy no me sale. Capítulo 1. Falta el hard. Este no sé ni lo que me da, tío. No es lo que nos interesa, pero bueno. No sé. Vamos a hacerlo. A ver qué tal. Sí, ya lo tengo. El P21 está mejor. Pero bueno, es que hay que comprárselo Yo creo que hay que comprárselo el PES 22 El líder no, no va muy bien este Bueno, pero te ha echado tus partidillos Está gracioso también Venga, vamos a echar aquí una batallita ya Que, que ya es hora Con los accesorios Dale los números en grises ¿eh? A ver este Este este va bien Dale los números en amarillo Vale Wow. Descárgate este, el móvil, Manolo. Descárgate el Bleach. Antes sí era yo del FIFA. Pero ya me quité del FIFA y me pasé al ISPRO. Mira, otro trofeo. Ojo, oh, ya mismo completamos todos los trofeos, ¿eh? A ¿No los rollos. Venga, muy bueno ahí el Susui. <ríe> me lo recomendó un suscriptor, así que genial. No tiene espacio, pues borra. <ríe> Venga, mil puntitos aquí de Braysol o accesorio de ticket. Genial. ¡Ojo! Toma ahí. Yo tengo una poción, creo. <ríe> creo que me vuelvo a casa. Vale. Ahí tenemos más para recoger. Pero ahora no voy a recoger. ¿Dónde estaba lo de los. Y de por los cunos, A ver. Si podemos. Aquí. Vale. Lo tenemos completo, pero. Nos quedan 8. Así que. Menos tiempo en 0.12. Eso no sí sé si lo podríamos cambiar a. Bajar esto, pero bueno, usé 5 sol ¿Y para qué uso 5 sol tío? A ver, ¿para qué? ¿Qué pasa si uso 5 sol No entiendo. ¿Me da más cosa o qué? No entiendo esto. Tendré que preguntar. Sí, sí, ese lo, lo probé yo. Aquí, lo traje al canal El Cacarot, Se lo traje yo al canal Venga, el chico parece que va bien aquí No sé A ver el... Green Joe Hoy el protagonista del Green Joe Venga Ya se lo ha cargado, tío <ríe> Bien, bien, se nos ha convertido aquí en Kuno. Genial, tío. Retri, ¿no? ¿O ¿Qué? Yo creo que es retri. <ríe> uh, pues disfrútalo ese, porque ese está guapo. Con la pesca y matando animales y de todo. Con la caza y la pesca. Ese sí me gustó el de Goku. Este Link es Slot es con Link Slot Potion. Ojo, eh, con las pociones, que creo que me ha tocado uno, ¿eh? Vamos Ahora sí. Ahora sí le da. Uh, el Freezer. Qué chungo el Freezer. Intenta verte la serie esta Manolo, que es de manga Manga anime de este La de Bleach Y está muy guapa y además del instituto Chavales del instituto que de sentir identificado Con alguno de ellos Venga, seguimos, ¿no? Venga Quiero intentar Si la podemos cambiar a duro No sé A ver, un momentillo Aliado. No puedo seleccionar ninguno. Este. Tengo 26, madre mía, este se sale. ¿Le han dado las notas? Por correo electrónico o qué? Vamos a ver. A ver, un momento. Es que me sale normal. Pero no hay enduro. Bueno, no podemos. A ver aquí. Y intentar gastar 5 tickets, no sé, no tengo ni idea. No, ya no. <ríe> ya no. Ah, pero el pasen. Venga, vamos. Este, este molón, ¿eh? ¡Buah! Menudo amigo me echaba ahí Se los carga ahí Que... Que da un gusto Bueno, por pues el Green Joe Este ya lo tenemos en estrellita Venga Vamos a darle a Retri ¡Hola, hola! ¡Bienvenido! Ahora sí lo voy a dar aquí Menos cinco. Pues venga. Oh, esto hay cinco tickets del tirón. Vamos a probar. A ver si nos da más cuno o qué pasa. Liquidado. Super Garra mortal Toma Esta lo he matado yo 0-11, ¿eh? más rápido y todo He el nivel Will point, ganados por 5 Vale, vale y aquí pues igual, me imagino, por cinco por, por la experiencia y todo Mira, sí, sí, nos da más, ¿eh? Con los cinco tickets, claro, tío <ríe> Ojo ahí Bueno, hay un montón de... Claro, hombre Mucho mejor ¿Has acabado <ríe> Mira, esto nos da hoyucudazo <ríe> Anillo de resurrección. Joyas, cristales. ¿Y este, tío, de la balanza de con. Ah, pero este era para dinero y cosas de esas. Vale, vale. El de los accesorios también nos interesa, tío. está, tío. Este no lo hemos hecho. Venga, la Riruca esta Vamos a ver. Ojo, oh, aquí nos pide también cero de 10. Cristales de experiencia personaje de experiencia Ojo Que nos puede interesar, ¿eh? Vamos a ver Intentaremos subir otra vez al Green Joe ¿Le doy ya los tickets, tío? O qué? Creo que sí ¿Me deja o no? No me deja Ah, primero tenemos que limpiar uno Vale, vale Para abrir Ok Venga, vamos a Uh, está la tiburón esta, ¿no? La arena Qué pechonalidad tiene Venga, ahí nos da cristalito Venga, perfecto Ya tenemos limpia. Así que yo, yo creo que nos dejará poner los cinco tickets. Venga, algún nivelito más que hemos subido. Vamos a ver. Ahora le meto los cinco tickets. El tiro. Venga. 600 vuelve de espíritu. Ojo, eh. ¿Vamos a no, taamureza. Te... Oh, no, eh, a vale, ver, mira. hemos subido. Genial. Eh, un montón de cristalito ahí. Estupendo. Me vi el home. Y vamos otra vez aquí al Edit. A subir el Green Joe. Que tengo ahí regalitos, pero. son los que acabamos de ganar. Lo mismo tengo que recogerlo. Claro, los, los con eso hay que recogerlos. Un momentillo, chavales. Aquí en la caja de regalo. Vale, yo creo. de la poción, ¿eh? Poción media, ¿eh? Bueno, podemos intentar ponerla también Venga Es pues raro, no tengo los... Los con A ver aquí Si me lo da por aquí Corazón Experiencia larga Bueno, aquí no ha dado uno de estos, ¿eh? Por derrotar a mil enemigos. Vamos aquí. Renji por uno. Y monedita y a tope. Pues vale. Bueno. A ver dónde está mi con eso. <ríe> Sube yo aquí a... Al amigo vamos. No era en el otro lado, en el 8 menos Bueno, podemos subirlo de experiencia, creo Está al máximo, vale Multipower también le podríamos haber dado cuando tengamos los... Venga. 71... 250. 71 me sube a 93. 22.000 o por ahí, lo que nos da de experiencia a cada uno de estos. Bueno. Si que da hasta lo que pueda para subirlo al máximo. Ahora, lo tenemos. 160. Pues venga. Claro que sí, hombre. Yeah, máximo nivel. Ahora sí lo tenemos al máximo nivel. ¿Vale? Por lo menos los orbes. Ahora le daremos experiencia. Ya. Yeah. Stranger net. Y a tope. 120. Genial. le damos aquí a los gemen. No, este no Perdón Alargo de almas Y ahora experiencia usted este tenemos ya muy poquito, ¿eh? 2200 Vamos a darle uno de estos Ahí 170 Muy bien Ahí está Nivel del personaje al máximo ¿Qué os parece, chavales? 120 ya también, como el chico. Y ya nos quedaría esto Pero para esto no tengo ni de coña Pide 11 11 chicos de esto. 11 chicos. A ver dónde podemos encontrar estos chicos. Aquí, pero... ya hicimos este, pero... O no Vamos a ver ¿O nos mataron o qué pasó? Sí, yo creo que nos mataron, ¿eh? Esta está complicada, ¿eh? Creo Vamos a ver Ayer nos dieron tela aquí Venga, no lo he preparado muy bien, pero bueno si sí, este no lo tenemos limpio Vamos a intentarlo Todo es cuestión de intentarlo Vamos. Este por lo menos Tiene ataque de distancia Y eso Este parece que lo mejor aquí el Sun Tzu. Intentaremos subirlo también A esa estrella O yo que sé El Sun Tzu Tengo unos buenos críticos, ¿eh? ¿Lo veis? Con las patitas Poca broma Quizás no lo pasemos, ¿eh? Yo creo que sí Pera vida, bien Ok Parece larguilla esta misión, eh Esta es la primera vez que lo, que lo vamos a pasar Queremos pasarla o sea, el pececillo ese, el fantasma. Eso ahí con patilla ahí. Piranhea del cine Toma esa. Y esa también. Venga, vamos, eh. A batalla del boss. Ahí está ¿sí? Mi power ¿Qué quiere decir? Voy a por ti Te miro y te golpeo ¡Ea! Te dice que le gusta la hamburguesa Toma ¡Oh, ahí no Es que nos da esto Si no da chicos, chico de eso ¿Qué pasa? Venga uno no ha dado. Bueno. Ahora le meto ahí. Y... Vamos va. a ver. El retri. Y le meto cinco tickets de eso. Venga. Que puede estar bien. Ay, que nos deis chicos de eso para. Para subir. Nuestros personajes. Yeah, pues venga. Momentito. Saludos <risa> a todos, así Este es el mejor, yo creo, ¿eh? El Sun Tui para pasar esta misión Es el mejor Incluso mejor que el chico Y mejor que el otro No sé por qué Pero le hacemos más daño A los enemigos Así que Nos puede venir muy bien ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? la habilidad de esta. Y chico, este tío Madre mía no ha hecho su habilidad y todo no, pues, Llevamos 1500 enemigos, creo, ¿eh? Y que los pegó. <risa> a ver cuánto nos da En 206 lo hemos hecho Bueno Vamos a ver Los cinco chicos de eso que nos da Hola Oikawa Hola bro Welcome Hacemos, hacemos otro Que no dé más, ¿no? y Chicos de esto ya que estamos Son diez a ver cuánto me falta No sé, yo le doy ahí A tope Ya tenemos pocos tickets, pero bueno Supongo puede estar bien Hello, Genaro, Lantajo ahí in Spanish Spanish man <ríe> No hablas español, Genaro Eh, eh, cuidado Cuidado yo. Ojo con el pececillo este Ojo con el pececillo eléctrico <ríe> Toma ahí Toma, toma, toma Hola, hola Bienvenido Bienvenido al canal No se olvide dejar like And follow me Toma ahí Eh, eh, puñetazo a los gustos, eh Ahí Toma Bueno Felicidades a todos los papás Que hoy es el día del padre Y el día de todos los pepes Así que el que se llame José O Pepe, Pepito si sea papá, pues felicidades Felicidades a todos Pasáis un buen día Nice to meet you Genaro Toma ahí Y bandolero ahí bueno Bandolero aquí en Japón Esto es maravilloso Bandolero andaluz Ahí a tope Andalucía is different. Esto no gasta esta mina ni nada, ¿no? Venga, aquí tenemos que ver al ichigo, este chungo. Vamos a ver esto que nos da. Eh cuidado. No me hagan más habilidades. Venga Qué rica está la hamburguesa. Venga. Otros cinco chicos. <ríe> ahí está. Y ya, pues ya hemos subido el hilo del... Pues ahí? A mi boss. Pues vamos para allá, para el boss. Este. Y hemos subido ahí lo del Ray, eh. Está muy bien. Venga. Vamos a recoger. Dice que aquí en el Gitbox. Vamos no, a no, ver. No. Pues sí. Aquí está. El chico por uno. Bueno. Este por aquí. Aquí. Let's go. Esto está bien por aquí. Derrotar a 2.000 enemigos. 1.500 y 2.000 enemigos, ¿eh? <ríe> Tique de alma, También podríamos probar ahí alguna invocación. Que no hemos hecho ni hoy ninguna. Venga, vamos a ver. Aquí está mi ID. Aquí. Renaro. Y 46998577. El que quiera, pues me puede ahí agregar, ¿vale? Este viene, de mayor ¿No le hace este ya? ¿O oh. 15 minutos? Venga, el de mayor Venga, ya somos amigos del de Ok. A vale, este por aquí, que nos habrá dado algo más también. Algunos cristales más o algo Aquí los tickets estos Ya, pues buenos son Ticket de alma Venga ¿Qué os parece? Este también me brilla ya, eh Tiene ahí su fueguito y todo, eh Este tiene electricidad y este fueguito Y este le, le salen Florecitas, le salen pétalos de flores este también lo tenemos La noitora esa Pero bueno El will también A ver, a ver ¿Qué hacemos? ¿A que o qué? A ver si podemos subir ahí Y si no invocamos a alguno ¿Y chico lo tengo a tope o qué? Yo pienso que sí, ¿no? Sultry no El Sultry lo tiene bajito Sí. Le quedan aquí un montón, ¿eh? Multipower. Ojo. Skill case. Tenemos 61... Y las cojo todas. No, que va. Vámonos. Ya me, me quita un montón de aquí de esta, ¿eh? ¿Quieres usar los materiales y monedas para pasar tu poder múltiples armas? Yo creo que sí, tío. Voy a subir al lichigo, que es el protagonista, tío. Estamos ahí las llaves. Ya me dará más, supongo. Te lo pongo a tope. ¿Qué os parece? ¿Ojo puede subir al nivel 150? Mamá mía, mamá mía. Berserker y todo. Bueno, bueno, bueno, bueno. Ojo. Te este va a ser ya todo poderoso el lichigo. A ver, a ver, experiencia A ver Sí, tío Jejeje je, je. Del tirón Al 150 ¿Qué os parece? Ho, ho, ho. Encima me da 75 orbes Bueno, bueno, bueno, bueno Esto va a ser ya tremendo, eh a ver los yemen Cómo lo tiene el chico No sé Este creo que está a tope A ver, accesorios Tenemos que coger más accesorios, eh Tenemos que ir a por una pantallita de accesorios Un banner de eso Y coger alguno más Solo me dan estos de estamina, tío Vamos a ver, Carácter Link Cómo lo tiene, aquí le falta uno Ojo, este me da Esto espiritual Debería de coger defensa, tío. Defensa no tenemos apenas nada, ¿eh? Solo hay chicos que hemos, hemos ganado, yo creo, ¿eh? <coughs> Vamos a intentar subir ahora el Green Joe también, ¿eh? El chat está linkeado. Con también. Tío, sí, estos también están linkeados, tío. Ya no tengo más, ¿eh? Linkeado tiene que ser uno de estos, eh, mi chico de estos, a ver, sí no Ahí yo creo que sí, ¿eh? Se le hace. A ver, porque me hice relase. Máximo nivel 200. ¡Claro, tío! ¡Ostras, tío! Que lo podemos subir ya al nivel 200. ¡Alichigo! ¡Venga, del tirón! Nuevas almas se han añadido al árbol de alma. ¡Fuerza! Aquí. Venga. super poderoso ahí, Elichigo. Y me manda Strange en carácter También podríamos subirlo en la arena, eh Esto no sé cómo se hace Esas son las medallitas que tenemos ¿O qué? Recompensa de rango de arena Son solo recogidas la primera vez De la búsqueda de personajes En ciertos rangos de arena bueno Ay, me he ido para atrás Un momentillo A ver aquí en la arena si podemos hacerle algo Es que no sé, aquí subirle nivel, no A ver Sí Los materiales estos, tío, no sé Ya más no tenemos Pues venga, lo subo Todo lo está más 5 Una habilidad de arena, claro que sí, hombre Venga. Vale, nivel de arena subido. Bueno, aquí lo tenemos, nivel 3. Vale. Ahí tendremos que ir subiendo esto. esto ya... Se descubre el rango 5. momentillo ya estamos por aquí. y habido una pequeña interrupción. ¿Dónde estábamos ¿Qué hacemos? ¿Subimos a este o, o al otro? A su y también hay que subirlo, ¿eh? Es que todo esto es complicado. De subir y tal. Mira, el sur tri ya lo tenemos al 100, ¿vale? La arena, el algeme. Lo hemos hecho también. Yo creo que este ya está completo, ¿no? Pienso yo. Vamos a ver un momento. Aquí... Una cosita Este no era Experiencia, puede ser No, está al máximo, esto también lo tenemos al máximo Vamos a ver los Yemen, entonces Accesorios A ver, necesitamos accesorios Pues eso vamos a hacer Y luego aquí pues tengo esto, el carácter link este Pero quería yo mirar otra cosa, pero bueno no De las pociones esas, o no sé qué historia pero creo que se mira aquí también Un momentillo La pantalla esta Aquí era Editando, yo qué sé Pero bueno, yo creo que va muy bien, ¿eh? No sé cuánto power habemos, habremos conseguido y tal Y tenemos aquí los chicos estos ahora ahí Que hemos conseguido Más otros poquitos de con ¿Qué hacemos? ¿Vamos por el de este? ¿A intentarlo subir o qué? <risa> Vamos a ver A ver si tenemos Multipower Venga, yo creo que sí Tenemos Ahora ya no tenemos de estos Un 54, me dice No, pero ya no es aplicable Venga le pues, damos aquí Ponemos ahí un montón de moneditas Multipower Ahí está Vamos ahí A 150 también, chavales Ataque sprinter, jabos, bruises y devastación. Ojo ahí, ¿eh? Con la nueva skill. Y pueden estar muy bien. Perfecto. Vamos a darle experiencia. No le falte. Je, <ríe> je, dado A esto. A los medianos. ¿Cuánto gastamos? Uf, 2.300. Bueno. Pues vamos. Al lío. Ahora sí, chavales. Chicos y chicas. Green Joe, nivel máximo. <ríe> Qué bueno. Tiene que ser la bomba ahora, ¿no? ¡Oye, OGM ¡Ay, el relase! El ¡Relase! Un momentillo, un momentillo. no es no Aquí el release. Aquí. Venga con la alma esta. Ahora sí, tío, es que no me ha a subir bien personaje, ¿eh? Ojo, nueva alma. Madre mía. Esto ya lo tenemos. ¿Experiencia o qué? Está al máximo Multipower Ah, pues venga Múltiple arma ¿Qué tenemos ahí? Ojo Por lo mismo le faltaba alguna al Ichigo, ¿eh? Una arena Este, lo puede, este hay que subirlo no voy a tener de esto. No tengo, no tengo azulillo. Nada, cerramos. Arena, vale, nada, nada. Green Joe. Y aquí. Tenemos 150. Hay que subirlo más, ¿eh? Vamos a ver. Halo, vale, tío. ¿Cuál le doy ahora? ¿A la mediana otra vez? Bueno, pues lo gasto todo, ¿eh? No llego, ¿eh? Los cristalitos estos de experiencia Vamos a acabar con ellos Bueno, bueno, bueno, bueno Acabo con todo Pues ya me quedamos que de los grandes, ¿eh? A los 200 también Ahora sí, chavales Ahora sí, otro Yuku de estos. Que nos viene muy bien Ahora sí, a nivel 200, tío. Mamma mía. Vaya, como hemos aprendido. Y este es el, el red? ¡Ojo! ¡Ojo! Bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno. El Gauntie. No usa movimientos especiales durante la resurrección. Habría que subirlo otra vez y todo, ¿eh? En rosa Esto no sé de qué va, ¿eh? Resurreste resurrecte. Esa es re resurrección para remover. Las 6 extrañas del personaje. Pero la de... los movimientos especiales. trascendencia se retienen. Yo creo que subiría más y todo, ¿eh? De... Ah, pero es una que es una cuez. Vale, vale, de momento no. Ojo con eso, ¿eh? ¡Ojo! Oh, oh. Madre mía, me ha sorprendido ahí Pero ahora es más poderoso que el chico Madre mía Osu, Osu No paramos aquí de subir personajes Y eso que son solo dos A ver, ¿tenemos el multipower o no? Este, sí, tío Claro Pues dale, caña y el multipower ¿Qué os parece? 200 Ahora vamos a mover Bueno, me ha gastado 600 Está bien Nos quedan ahí bastantes todavía para subir algún personaje más Venga yeah, Estupendo uh -huh. Madre mía, chavales El chico Soul Trial, 150 Sería el 200, ¿no? ¿Esto sube más o qué pasa? No, ya estamos al máximo accesorio vamos a lo vamos a mirar Y el carácter link, ¿vale? Los tiene La ascensión Lo tenemos a tope Yo creo que ya está bien. Desde luego. Esto no sé lo que será Alza este, tío. Selecciona una enlace. Vale. Vale, ponemos, tío? Tamina, ataque, ¿no? Que la defensa la tenía bajita, tío. Prueba el ataque, a ver. De nuevo, tío. ¡Guay! ¿Esto se le sube o okay? qué? Vale, sí se le sube Pero con gestos con, con los scrolls esto Vale, con los pergaminos Vale Muy bien bueno, Ya se lo he puesto Genial Yo creo que estamos ya a tope ¿eh? Yo creo que sí tiene ya multipower ni nada Yo creo que muy bien, ¿eh? Por lo menos estos dos Ojo con ellos, ¿eh? Lo que no me sale es lo de es Con este, no sé por qué Pero bueno voy a ir a poner algún accesorio A ver si podemos Aquí Está mi lista de accesorios, ¿vale? Muy bien. Todos decían, dice. Que no sé si será para subirlo o qué. Ni idea. Son prácticamente iguales, tío. Ni idea. Vamos. ¿Dónde era lo de los accesorios? Mi quest. ¿El accesorio dónde era, tío? Seguro que era aquí Power up Aquí, accesorio Entrenamiento Vale, limpiamos uno, creo No, este Este también lo limpiamos Vale, nos falta el de velocidad, el de corazón y el de mente Bueno, vamos a hacerlo no, vamos a intentarlo Ahora que somos más poderosos Venga Nos preparamos para la misión Y estar A ver, eh, aliados, nos podemos cambiar de aliados Seleccionar este. Vamos. Este, no, este lo tenemos el tusiro, pero no lo tenemos de tantas estrellas. O por lo menos no lo tenía. Bueno, lo Había conseguido antes. El, el chivo. A ver. Sí, pero aquí es que iba bien. Parece es este, soy, Te hace más crítico. Míralo, vamos, bandolero, que tú puedes. Yo creo que va muy bien aquí el Sun está ¿eh? Quita un poquito de vida de vez en cuando, pero bueno Vamos a si recuperar algo Ahí por la espalda bien. Toma ahí esas tocada es fenomenal Chiquilla mucho guitarreo Que le gusta también a los japoneses Ahí de acción Yo Mientras no me de dé copyright Vamos bien Bueno, bueno, bueno ¿Dónde iba? ¿Dónde iba a Ahí si nos ha dado Toma esa Y esa Y esa Una habilidad muy chula este ¿eh? Y eso que no lo tenemos subido todavía Que está el 85 Venga el boss Este era el rose Va rápido con él, a ver. Ni lo he visto. Estaba la ¿Cómo estaba la hamburguesa? Mira, el fenómeno. El Napal, vale, este no. este no le doy. Ahí. Pero mira, mira eso. Bueno, nos da uno de entrenamiento. De esto, un Hiyori. Super trainer. vale vamos a ver les pilla lo hemos hecho a ver este dejar yo qué sé por ir cambiando vamos a ver confirmamos Bueno, parece que se ha quedado un poquito callado el chat A ver, a ver Ojo, eh, que a estos no le quitamos tanto, eh A ver, este parece que va un poquito mejor Ojo, eh Toma Toma ahí. El chico súper poderoso. Entonces hemos ganado ahí un objeto, un artículo o algo. Bien, bien. Hace critical. El chico va bien por aquí. Venga, lo matamos ahí. En el almacén este o lo que sea La fábrica de ruida. Y vamos para adentro Hay oh, uno volador o algo O oh, invisible Un invisible Los ninjas estos Toma y A ver si se animan los suscriptores ¿eh? y, y jugamos un cooperativo o algo Venga, bueno, vamos a ver Faltan allí orbes o, o... es cosa mía. tío, allí arriba A ver, el, el... Green Joe Sí, al Green Joe también le faltan... Un par de orbes Este va peor aquí Ahí Critical bueno Está invisible está invisible. Oh, el Shinji. Oh, el Shinji. Shinji. Espadazo Y otro que tiene un plátano De arma Como mola el chico? Menudo samurai está hecho Ya nos dieron al ichigo blanco Pero bueno Lo fundí también Así que eh, Pues este nos da otro texto Vale, este moradito Lo mismo le viene bien a otro personaje a... No sé Uno que utiliza el poder morado ese Ojo, este brilla tela, eh El corazón Vale, no sé lo que es vemos aquí Falta este aquí, una estrellita, ¿vale? Pues venga así si lo completamos esta vez las tres estrellas podemos usar cinco soltiques pero bueno no lo voy a hacer venga yo, Metió fuego, tío. Hola, oh, Nueva habilidades, eh. Toma oh ahí. Hollow a mí. Os reviento, hollow. Eh, ahí me han dado, eh. Cuidado. Hay unas críticas. No esta misión sencilla, ¿eh? es que esta parece más difícil, no sé por qué. No le hacemos tanto daño y... A ver, tío, ya aquí ha tanto alineado. Estos se protegen ahí, tío Ah Cuidado que se protegen, tío Está más difícil esta misión, tío Y eso que hemos potenciado y todo, eh Dale ahí, chico Vamos, bandolero y ¡Escápate! Ahí. Ahí. Que como no le haga habilidades. Ojo, eh. Bien, recuperado 56. Vamos a ver esta. Hay Yoki. Vamos, Yori. ¡Ay, la Yori! Pero yo también tengo habilidades. Toma ahí, Hiyori. Ahí, ahí. A ver si me da las tres estrellitas, tío. Bien. Hemos superado también el, el tiempo y todo. Genial, tío. Bueno, vamos a ver. A la otra ya es muy duro va a ser que no. En very hard, va a ser que no. Son las de técnica. Vale, es que va por de estos. Ay, mira, tenemos las de mente nueva. Esta no la hemos hecho, ¿qué pasa? Venga. A ver, estos son rojitos. Todos. Una naranjita Venga. Y a ver si nos dan una guitarra o algo Solo nos da de estos, tío Pero bueno Vamos a ver De momento solo me ha dado eso, no sé Hola bueno. Ojo con esto, eh. Lo invisible. A ver, este sí ve un poquito mejor. 40 combos Toma ahí 50 combos Ahora va bien este Venga entramos aquí ¿Para eso esto? Traicionero. Ahí. ¡Oh, qué me da! ¡Ey, eh, eh, con los botes! Los saltitos. Toma. Ahí. pilla por la orilla. Ahí. Paso, chavales, ¿eh? Orrea Se protege mucho Huye Ahí Derribamos al menos Vale. el Shinji otra vez Hacemos la habilidad Especial Toma, garra Chiste Madre mía, el Shinji Pues toma Hola, hola De nuevo Toma. Ataque superpoderoso. poderoso. <ríe> lo he reventado. Mira, pero ya tenemos esta demente también. Nada. Pasando a sea, Toma, todo lo que nos ha dado. Ostras, este parece bueno, ¿eh? Veramente. Vamos a ver. ¿Tenemos ya bastante o okay? qué? No sé Vamos a intentar ponerlo, ¿vale? Bueno, así ver si lo recogemos Creo que mejor Vale, coleccionamos todo Ahí Tres accesorios hemos conseguido Creo Luego con los puntitos estos, no sé qué hacer con ellos Con los puntitos estos de amigo Ya veremos a ver dónde los gastamos Abre soul esto Que nos viene muy bien Para subir los personajes a nivel 200. Perfecto. No viene muy bien. Y este por aquí. Fenomenal. Venga, vamos al edit. Intentaré ponerle al chico algún accesorio más. Aquí aquí. Aquí, accesorio. Se lo pone ahí. Ese tiene un bono. Claro, yo soy naranjita, tío. Tengo que ponerme las naranjitas. Tampoco lo pongo aquí. Vale. Claro, tío. Otros verdes, morados... Yo tengo que ir para la naranjita Vale Me dais un bono bueno Supongo que bien Un accesorio completado Genial Aquí lo que me daría es cambiar de personaje, tío De alguna manera Y seguís con él, pero bueno Vamos a ver el otro El Green Joe Este va con azulito Claro, y le puse el verde, pues claro, pues no, va bien ¡Ay! Ya lo hemos aprendido Venga, ya lo tenemos ahí el bono, ¿vale? Este pues lo guardaré para otros personajes Venga Carácter Lean, supongo que estará bien Sí Duración de fuego Este es lo que no sé, tío, porque me dice menos 35 este no nos viene bien. Yo voy con azules. Este sí, pero este es verde, tío. Este no. No nos va bien. Este está linkeado. ¿Con quién está linkeado? Con Green Joe. A ver, voy a hasta de chico. Sí. Yo creo que nos puede venir mejor. Y ahora este habría que cambiarlo también. Por otro azul. Que no tengo, pero bueno. Buscaré, mira, el con este Pues este mismo Ahí fenómeno. Ya me recomendaréis Si le hacemos lo de la resurrección O no, este Ya veremos, a ver, eh, mira A ver aquí, no me deja cambiarlo Desde esta pantalla El de garrón Desde qué pantalla era, tío A ver momentito que lo comprobemos Creo que era de esta Aquí Si lo sabe, Manolo ¿Para qué me pregunta? Si sabe la respuesta Aquí, set Venga Tapeamos aquí Y le tenemos que poner un azul o rojo Da igual No da igual, seleccionamos uno básico Vale ¿Cuál le interesaría, tío? Vamos ¿Los stats? ¿Dónde están los stats, tío? Aquí Esta mina tiene un montón Ataque, defensa El focus El especial Defensa o ataque le podríamos subir No sé Ya, pues venga, vamos a ver Siempre el ataque Una defensa Un buen ataque ¡Ahora, hombre! <ríe> Madrid de toda la vida la Madrid! la Madrid! <ríe> ya me he descubierto Verás es tú lo del Barça Aquí no tenemos Nos faltan scroll Ya averiguaremos Dónde están los scrolls Pues nada Cerramos aquí ya tiene equipado eso Fenómeno Ahora, el ichigo. Nos vamos aquí. Alóyeme Y nos vamos a. Accesorios. Sí, ya se lo hemos puesto. El carácter link. Los que le vienen bien son las naranjitas. Y no tenemos ni uno equipado. De naranjita Bueno, a buscar alguno. Esta. No sé de quién será. Ese se lo porro este. Venga. Pues sí, se lo quito al Renji Ay, Defensa 5, claro que sí Y ahora, ¿necesitamos alguno más? El símbolo ese Que no tengo más No tengo más <ríe> Bueno, pues habrá que averiguar más De momento se queda con eso <ríe> Vale Yo creo que por aquí De momento Bien A ver Este Me parece que no Que le tenía que haber dado ascensión Creo Esto estará al máximo No sé Y lo de abajo también Vale La Y a subirle con de esto? Estos deberían de estar cerrados Digo yo, no sé Venga, a ver si subimos ahí los orbes Que le queda uno Ahí, lo tenemos A subirlo, a encenderlo ahí Claro que sí Ah, está jugando, ¿no? Claro, hombre Está bien El Atalanta es una revelación Mete bastantes goles Aquí Se lo ponemos ese Pues tiene dos verdes ¿eh? Vamos a acertar Le hemos puesto dos verdes El chat Vale, que lo tenemos aquí Necesitaríamos otro verde Aquí este Este es verde, tío Este y este Si me pongo este Será más poderoso Digo yo El de 70 este Yo que sé Vamos, va. Si me deja O pues me ha dejado yo se lo pongo No, verde, nos falta otro verde aquí, en el del medio A ver No sé qué ha pasado Falta otro verde, este daño De mi chica, este Ahí, perfecto Okay, lo tenemos Y este está encendido también a tope Pues venga Vamos para atrás Estamos en el 85 Deberíamos subirle nivel bueno más que nos quedan ahí Unas poquitas de... de Cristales de estos Y bueno Vamos a subirlo al 100 Vale 50 orbes Aquí de momento no lo puedo subir más Me vuelve Ojo, ¿eh? Ojo que lo despertamos <risa> Vamos a usar los tres Ayuku, esto Para subirlo a seis estrellitas aquí. Hoy estamos aquí de Power. Ah, hola, Adrián. Bienvenido. Si mañana juega, ¿qué? ¡Toma! Que tenemos el Sun Tzu y este ya a nivel máximo aquí de 6 estrellas. ¡Ojo! Espera que lo llame si sí, va sí, sí, a okay. jugar mañana o ahora ahora no que ya son las dos ah sí es verdad por mañana le podemos dar un especial también yo creo ok dice que sí por la mañana tiene que ser temprano ¿eh? que luego yo ya se lo quito es tempranito ¿eh? a las ocho y media y a las nueve ahí en <ríe> el fortnite Venga, bueno, pues cerramos No lo podemos subir, aquí. así que muy bien Ya le hemos metido aquí otro Aquí para el especial Puede estar muy bien Vamos al árbol de alma Sí, sí, dice que sí, pero tempranito Tiene que ser la cosa, si no ¿Qué hacemos? ¿Le damos experiencia primero o esto? Venga, vamos Tenemos ya tres personajes de tres estrellas ¿eh? Ahí Y otra vez que le doy por aquí Los que nos faltan, ostras, tío, ahora nos pide Materiales de estos que no tenemos De alma <risa> A lo mejor con las llaves Vale, tío. un momentillo, vamos a subir O que lo tengo que subir Al 100 otra vez, tío Y follón, ¿no? Bueno, claro, es que le hemos subido una estrella Vale, vale Ok Agua que no podemos Bueno A la próxima El Uyemen, yo para mí que lo hemos hecho ya, ¿no? No <risa> Tenemos que darle otra vez Estos dos no los voy a... Esto me los guardo Por la mañana no puede, entonces ¿a qué hora puedes? Adrián Vamos a dar esto, pero me necesitaría más cunos y tal. Echar este tampoco lo voy a vender. O sea, lo voy a... Lo voy a gastar. Venga, pues estos mismos. Ya lo subiremos más, ¿vale? Al Sun, -sun Ya, ya, pero a qué hora por la tarde. Esto me los guardaré. Tan chulos. Pues son de cuatro estrellas, pero bueno. Me gusta. La sai para adelante, ¿vale? ¿Vale? Yo se lo digo. Esto lo tenía bien. Y esto también. fenómeno. Yo creo que me hemos mejorado bastante, ¿vale? Ya quedan por ahí. Un par de con. Bueno. No lo he podido subir más de nivel o que a este A ver, experiencia está el máximo Vale, le tenemos que dar más orbe, si no, no le podemos dar Más experiencia ni más habilidades eh, Entonces, tío Y los dos esos que me sobraban, tío, no lo veo, pero bueno. Necesitamos más, más con de eso, a ver. No sé. Más personajes o algo. ¿Y aquí que me pedía Al viejale y no sé quién más Y este Ese es el mismo Y este dónde lo busco Aquí Vamos a ver, última último y este Si podemos con él o qué pasa Estos son azules Y el azul cuál le hace daño tío Venga a ver, ¿qué pasa? Mm, no, ninguno de esos. Ni, no juego ni GTA 5 ni Call of Duty. GTA 5 ya lo reventé en la Play 3 hasta que nos saquen GTA 6. Eso ya será la Play 5. Venga, por ahora parece que va bien. A ver, se ¿no llama el naranjita? Naranjita, da al morado. Estos son azulitos Lo mismo el verde Me iba bien Ahí Vamos a ver sushi. ¿Cómo va aquí? Sí, sí Este es el que va aquí Fenómeno Correcto, ¿no ves? Ya le voy cogiendo el rollo También a los colores Tenemos el verde Y le hace daño a los azules Entonces Este es el que me interesa aquí Ya le voy cogiendo yo el rollo ¿Eh? A esto Chavales Cabullo Cabullo de fuego Toma ahí. Y... Ojo, ¡Oh, me lo revienta el eh! Sunsui. Este me lo recomendó un suscriptor. Ay, mira, pues el de este no lo tiene a tope. El emoticón ese que tiene allí. Arriba a la izquierda. Está normal. No está muy contento el Sunsui. Toma. Paro esa. Y esa. Nos recuperamos 71 de vida En el Fortnite te puede hinchar el Fortnite Hay de todo De coches De zombies De todo Es lo bueno que tiene Tiene un montón de creativos Ahí De Ya, liquidado El déjale, vale Necesitamos 9 de estos 11 no, Ya, otro frío granado Bien, bien Tiene platina este juego, pero bueno Después ya se lo podrían haber inventado ¡Chiste! ¡Danone! Dice, ¿me dan Danone? Dice, de dónde? Dice, Danone va a ir, coño, para los de la nevera <ríe> ¡Qué chiste más malo! ¡A Danone, venga! vamos me ahí! <ríe> 1.21. bien, a ver si le puedo limpiar ahora Porque Me da uno nada más Venga, esto hay que repetirlo. Retri. Ahí con el redor. Ahora metemos tickets. Y vamos a ver. Ahí. Ideal liado. Este parece bastante bueno. Pues venga. Allá que vamos. Ya, si te gusta más. Los escuadrones, pues escuadrones. O sea, tenés que ser cuatro. El mismo empieza la otra temporada. A ver, aquí me despista un poco. El mismo me va bien el otro. ¿Esto es de que coloso son? Azul, ¿eh? Necesito el verde Ahí Sun Sunsui y muy bien para esta misión Pues venga Toma ahí Y esta noche El clásico, ¿no? Vaya a verlo El partido o qué? O mañana, mañana es, ¿no? Mañana es. Toma ahí. O Se lo perdugo ahí con las hachas, tío. Eso parecen humanos, ¿eh? Eso no parecen demonios. Ah, esto es de humano, esta batalla es de humanos No va la, la mañana esa. Hombre, vamos ahí. Y este también me lo han recomendado. El, el viejo este, este es bastante bueno. Otro trofeo, chavales. Uh, estamos hinchando ahí de trofeo. Ahí hemos sacado todos los trofeos. Venga, mientras sea divertido, ahí estaremos con él. Hemos ganado unos poquitos. Así que muy bien. Ahí. Me doy a Retri. Necesitamos 11 creo, eh. ¡Oh, qué mal! Ahí, ahí, remonta Manolo, remonta. Toma Primero Se la lleva Y el segundo también El tercero Bien, también Toma ahí Bien, talo a lo de la Toma como nos protegen, eh, las dos amigas estas que llevamos. Toma. Cuidado, cuidado, cuidado. El verdugo nos ha dado ahí. Y ese también, el del fuego. Mira, mira cómo nos ha incendiado. Aquí quitado bastante vidilla. De 510 de 731 de vida, tenemos. Imagino que la estamina será la vida, digo yo. A la estadística. A los stats. Ahora ya, hombre, Manolo. El madridista nunca tiene miedo. Tengan miedo a los demás. Por pues ejemplo, este. Nos vamos a dar ahí con nuestra amiga. Toma. Y esta también. Y ahora este. Toma. ¿Eh? A mí me va a hacer ataque. Toma. Te reviento. Este no tiene Will. Para el Will. Descargarse el móvil este hombre. Digo, el juego. Al móvil o algo. Empecé también, creo, ¿eh? Debe estar gratis en Steam o, o algo por ahí Yo creo que ya tengo bastantes de esto, ¿eh? Bastantes personajes de eso Vamos Vale, ahí nos da una recompensa Volvemos al home Y vamos a ver si un este como Lo subimos cogemos recogemos por aquí también eh perdón le de donde no era y mejor ahí ahí bueno Manolo Vale, eso por ahí. Aquí nos dará más puntitos. Que luego yo los puntitos estos no sé dónde gastarlo, pero bueno. Aquí. hasta acaso se ha unido, ¿eh? Se ha unido. Venga, otro para el... a ver. Tengo que mirar a ver si los puedo. Si están en el Will. Agregarme aquí, chavales. 46998577. Repito. 46, 998, 577. Encima lesionado, oh, pobrecillo. Esperamos que esté bien para mañana. <ríe> ok. A bueno, los amigos que tengo y tal. Muy bien. El máximo, a ver si viene. Y vamos a ver, Will. Tengo que mirar también al suso. Y... A ver, porque creo que le faltaba más. Estamos no solos, eh, hay que agregar aquí miembros, tío. Al Will. Invitar amigos. Al Takasu. Ah, que lo tiene quitado, tío. No sé, ¿eso pues se lo quita la Peña? Si no puedo invitar a nadie. Bueno, este lo invité y no ha no aceptado. <risa> no me deja. A ver, manco, el máximo. Máximo, quítate lo de. Lo de la invitación de Will. Y este también lo invité y no, no se han unido. Tenemos, No tenemos miembros, ¿eh? Hay que subir aquí esto como sea. Me imagino. Request. No tenemos Request. <ríe> pues nada. No tenemos Request. Nos falta ahí para mejorar Sun Sue, A ver es qué nos pedía. no era pero bueno sí aquí aquí eh, Nos falta este tío su clon este azules también eh pues se lo vaya matando y el hay que limpiar esto Venga, Whitehall Real Time Battle Entra otros jugadores para jugar en tiempo real Toma Oh, ha perdido el Madrid contra la lanza ¿Qué se sí, hace ahí, tío? En la. Lo... En el bosque este, tío Estamos bugueados aquí o qué? Está un poquito bugueada la, la misión, eh Os lo digo <ríe> Vamos a arreglar esto porque Vamos a subir ahí a los árboles, o yo qué sé, no tengo ni idea. Vamos a ir por el aire. Vamos a hacer así la pantalla esta, creo que sí. Vale, toma, a la espalda. No, para allá no, para allá no. De guardar la habilidad para esto. Ha coordinado bien. Ojo, viene la vispilla. Toma. Ahora va y la casca. Ay, me ha pegado ahí con el fuego. a recuperar un poquito de vida, pero nos sigue encendiendo, pero bueno. Venga, ponemos las cajitas. Y vamos a por eso Con nuestro clown. Eh, ha liquidado. Perfecto. Mata uno. Yo no sé si necesito ocho o qué. <ríe> Repetimos. Ya le meto los tickets, a ver cuántos tickets me queda 51 de 50. Bueno. Pues vamos. Luego me hacían falta también más, más personajes para fusionar. También para subirle los orbes. Si no, no. No sube de nivel. Ya, ya, ya, ya, ya. Venga, es por más daño hace. Así recupera las habilidades, Tardan un poquillo, eh, pero bueno. Recuperamos el triángulo, toma da el círculo muy buena también la curiosidad de hacer un círculo. Son 20 ahí de recuperación, ¿eh? de, de habilidad. Venga. Ostras. quedado confuso. Ahí, ahí. Hola, plan de fan. Bienvenido, chava de menos. Estamos perdidos. Me, me suscribí a tu canal. Ahí estamos. A mí no me importa ayudar. No cuesta nada suscribirme. Venga. Efecto shimsa, habilidad. ¿Qué oso, Especial. Muy sumo, ¿no? Toma. También. Efecto shimsa, Toma. Tres habilidades especiales seguidas. Tres mil enemigos ya, madre mía. ¿Cómo cunde esto? Este no tiene Will tampoco. Así tiene quitado lo de la lo de la wit. Venga. Creo que me hacen falta eran 5 6. Yo creo que daba, eh. 5 y 1 que la conseguimos antes serían 6. Creo que me pidió ocho. superado también el respawn point este fenómeno y nos da otro de estos a ver pues sí, porque de, de dos no se puede <ríe> digo, hago, hago uno de dos tickets pero no se puede bueno, pues repito Casemiro expulsado algo habrá hecho. Salsa Venga. con el yo, ¿eh? Aclaro, si este no es el que tengo que utilizar Que me duermo los laureles Aquí, viendo los arbolitos, aquí Toma No hacer dado a estos dos Con la habilidad, pero bueno Perdemos up O oh, me ha dejado confuso Ahí Buena y buena Queda un par de ellos, pero bueno Liquidamos rápido Y vamos para adelante Ok habilidad va a avanzar para adelante, pero bueno venga seguimos vamos a por nuestro va de nivel 20 eh, liquidado lanzo dos habilidades de estas y fundido Otro Bueno Para este Ar Arrow Arca Arrow 1.31 No hemos hecho el récord Pero bueno Me pues otro 5 más Vale Otra que subimos esto Otra recompensa Ahora sí Bueno, le podría haber dado el soul tree, Yo creo Ahí Venga Aquí A ver el multipower Ahora sí, tío 9 y 8 Pues venga Están subiendo ahí los coins, eh 4.800, pero bueno Todo esto que le subimos, poca broma Ojo, aquí, mi soy Hola, Juan José. Bienvenido. Gracias por pasarte por el directo. Venga. 127, está bien, hasta el 130. Supongo que bien. Venga. Estamos hinchando, ¿eh? De subir los personajes hoy. Poca broma Sol lo tiene al 100% Vale, ahora tendríamos que darle de esto Este tiene bonus, tío Vamos con eso, eh? 25.000 mil. 135.000 mil este serían para el otro así lo, esto lo podemos guardar para que no sé tío. no voy a tener suficiente para subirlo a tope así que yo creo que con esos tres puede estar bien faltan más desde luego no voy a poner subir al máximo pero bueno es lo que hay ¿Vale? Otro máximo nivel Pues genial Este lo tenía bien Este también Así que Este por 5 Este lo tiene alguno o qué? No sé si está linkeado por ahí o qué Creo que no No Pues me pongo el chat Va a estar bien, que está ataque por 5. Gol de Ramos o palenca. ¿Cuál, cuál, cuál dice? Vamos no sé. a ver. Este, ¿no? De 5 que me ha dado, ¿no? Sí, sí. Misión de antes, ¿no? Es que el viejo este no lo tengo, pero bueno, me lo guardo para el maestro Muten Jeje. Vale Puede estar bien Ok Esto para encenderlo eh... Este me da ¿Cuánto? Un montón, dame Ahora de 5 estrellas No, no, de momento no No lo voy a gastar, ¿vale? Gracias, tío Venga, podemos subir de nivel. He potenciado un montón, ¿eh? Al Green Joe. Al Green Joe y a. Venga, 135. Y al Ichigo. Venga, otro entrenamiento ahí, bueno. Ahí. Que lo gaste. Que sí. No me va a los para el bonus del viejo. Para cuando me toque, dan bonus. Es que dan bonus extra. Si es del mismo personaje, te este, dan bonus extra. Y puedo conseguir más de estos del Sunsui. Son los suyos. Me voy a por los del Sunsui y me dan de eso extra. Vale. Y este lo puedo. Lo puedo aquí re... renacer o como se diga. Resucitar. ¿Vale? ¿Esto me interesa o no? Una cue... No sé si lo haré o no. En el modo de resurrección este. ¿Vale? Pero es que no sé, tío. Si, si resucitarlo o no. ¿Que sí? ¿Que sí tengo que hacer esto? ¿Esta que o qué? Además no lo voy a hacer, pero bueno Era por el que me lo dijera A ver este Es un... ¿Cuál es la habilidad este de...? A ver Ah, bueno, pero ahora no me lo dice Ok, ok, pues entonces la haré Lo haré Y hoy no he... no he invocado a nadie, creo. este tiene 10, tío. Eso dos, 200. Tenemos 800 ya, ¿eh? De esto que hemos ganado ahí, poca broma. Tiburón por 10 estaría bien, ¿no? ¿O qué pasa? En un bonus, claro, tío. Y uno garantizado de 5 estrellas. Venga, vamos, eh sean 150 Me gasto la pasta aquí <risa> ya, ya es que ha llegado tarde, vamos a dejarlo para mañana o lo que sea Es que ya tengo, ya tengo que comer, ya tengo que cortar el directito y todo Del viejo, ¿no? Ya, ya, me lo dijiste, creo Ostras, este es nuevo El GIO este Es el nuevo Soy Fon, ¿vale? Repetido ahí ¿eh? soy una serpiente Ojo el Jin Si sí, esto también es lo vimos Momo Este no me suena Jin otra vez Si sí, ya es que me toca comer tío Llevo jugando hace dos horas ya El Ikaku Qué este mola eh Te parece el Tensián de Bueno un monje un Monje salir, y le faltan los los puntitos aquí en la frente. Y este menuda bestia, ¿eh? Se me da unas bueno cinco estrellas, ¿no? Tiempo de protegerte yo ti. Está en la ruquia. Ah, no, no, no. Neliel. Ojo, con esta también. Está chula. Ah, si no sale el inicio, no sale, ¿no? Vale, vale. Pues si no Me ha dado este. Bueno, pero nada bastante nuevo. Está bien, está bien Ok Yo quería este, pero bueno un poco Garantizado en ciertos pasos, dice ¿Le doy otra vez o okay? qué? Son 200 Tú me aconsejas? El del viejo Puede estar bien también, tío El del viejo ¿Le <risa> doy o qué? ¿Gasto otro 200? ¿Qué me recomienda? ¿Sí o no? Rápido Dijo el mejor banner, ¿eh? Por eso digo Este no Venga Lo he visto bastante poderoso Ahí, ahí, a ver si me toca alguno bueno, tío. Eso suerte. Toca uno de 5 o 6 estrellas. 5. 5 de 5. Ah, de 4, oh, ya no, tío. El ruríro, esto de Kuyaku. Vale. Bueno. Le doy aquí el esquí. Tampoco. Es un pájaro este. Ya tenemos 6. Todas de 4. No ha habido suerte. Pero bueno, ahí. ¿eh? 6 nuevos Sí, pues, a ver si me toca ya Venga Este es del puño del norte Tampoco hay que rayarse mucho si no, si no os toca la que queréis Yo ya... A ver, te lo veis, El sí. viejo no me toca Toma, que me ha tocado. Toma, bravo, bravo. Yo le escucho a la voz. Digo, esta es la voz del viejo, no parecía de, del otro. Buena, buena. Ojo, que lo tengo. Tenemos a Henry Rusai. Este, ¿cómo se llama? Henry Rusai. Henry Rusai! Cinco estrellitas ahí. Este no es... me cachí, <ríe> Es el otro, ¿no? El que viene sin camiseta, ¿no? Cómo? <ríe> bueno, pero está de cinco estrellas, ¿eh? Este ojo Mayuri ahí, potente Yo estoy contento ya Mato con el cinco estrellas El es mismo viejo, pero otro elemento Vale, vale Bueno, pero está bien tenerlo Mira, otro de cinco ¡Ostras! Yushiro este, qué poderoso Tronco Bueno, bueno Yushiro Mira, tenemos a este también No hay tora Hasta allí, ¿vale? Lucir otra vez A ver este, a ver este Ah, mira, el bayuka de cuatro estrellitas Yoruchi Vamos otra vez. Vea. Yeah. Cuatro nuevos. Y tenemos este de cinco estrellas, ¿eh? Que está muy bien. El abuelete. Aquí lo tenemos en Ryusai <ríe> Perfecto, tío. Es el maestro Monten Rossi, pero bueno. El robotijo este. Ay, mira. Tiene ahí el pirámide. ¿eh? Mayuri. Muy bien ¿Y este? Este ha sido bueno también Yushiro, madre mía Que aura tiene, ¿no? ¿O ¿Qué es más poderosa o qué A ver, ataque 46 Bueno, no sé Está nivel 1 No es 60 Para PvP Ok, gracias, tío Entonces tendré que subirlo, ¿no? ¿O qué? este hay que subirlo, sí o sí y a este pues me imagino que también. De 5 estrellas. A ver si lo subimos ahí. Pero claro, eso ya va a ser un futuro. ¿Vale? No tengo su un ticket. Los premios. Uno de 4 garantizados. Uno de 4 garantizados. 5% de posibilidades de 5. El.. Ten Shinomai, Ten Shinomai, este no sé cuál es. 6% de Posibilidades, pero son muy pocas posibilidades Pero bueno. Hemos quedado ahí con 236 alves. El party time, este. Y este. Ah, pues estupendo. Yo creo que bastante bien por ahí El Yushiro, ¿no? Mira, pues lo subiríamos también al Yushiro. ¿Por qué no? Cogemos esto que no se nos acumule. Vale. Cristalito. Que nos viene muy bien. A la saca. Venga. Ahí. Mira, dos Sunsui de estos que nos han dado. Vale. Dos extras más. Que se los puedo dar un Sunsui para subirlo. ¿Y esto es dónde los gasto? Estos puntos, tío. Punto de amigos donde se gasta Oye, te tienes que unir a mi Will A todo esto Yo creía que Era el del banner, pero por la voz Pero era bait <risa> okay, okay. Te tienes que unir a mi Will, tío Que no tienes que lo tienes quitado y no te puedo in Invitar a mi Will yeah. Vale, aquí Necesito invitarte Yo que sé cuál es, ahí está Pero pues es que te tengo que invitar Te tengo que invitar a ti de amigo Y te lo he intentado antes Pero no me dejaba ¿Dónde estás, tío? Aquí. aquí, ¿lo ves? Mira Pues dice que lo tienes quitado La invitación de Will lo tienes quitado Entonces tienes que ponértelo Tienes que equiparte lo que yo te pueda invitar Vale. Ok. Y aquí pues me imagino que lo podrá, pero no sé cómo... No sé ni el nombre que somos del Will. No tengo ni idea. Noticia a bordo del líder. A ver qué hay, app. Comentario del líder. No, esto se puede editar. Vamos a ver. Crítica casual. Hombre, casual, no, tío. Con eh, regularidad, ¿no? ¿O qué? Si no. Y comentario del líder. Bueno. Ya lo molió. A ver, le he dado ¿Cómo se cambiaba esto. Espera. Un momentillo. Ahora, ya lo tengo. Ahí. Ponemos, qué te digo yo, bandolero. Siete, punto cero, no que algo más. Eh, también puedo, no sé si podré poner algo de. de Necesito un return Creo que el return era este. No sé. ¿Qué le he dado, tío? ¿El return cuál era? ¿Este? No. Esto es lo de... Bueno, así mismo. Intep unirse... S A Mi Canal Bueno, yo haciendo un poquito de publicidad, ¿no? Digo yo. Digo yo. Vamos ¿Vale? Y aplicar. Información personal o palabra que pueda ser ofensivo para otro. Espero que no me venen No sabes cómo salirte del clan de la Will. Pues en detalle Te tienes que ir a miembro Y ahí en miembro te ponen el tuyo y ya te quita Me imagino Te vas a miembro Ya te buscas tú donde estés aquí De los tal Le das aquí el personaje Me imagino Y será salirte No tengo ni idea eh. No tengo ni idea Vale, vale Estamos en contacto Si ves mi Will Es que me imagino que es bandolero eh Mi Will será bandolero Creo No lo tengo ni idea Vale A ver Si te sale pues te invito Si no, no puedo invitar A ver, no me deja que, Pero de todas maneras Tienes Que darle ahí el temario ese Esto tenemos que subirlo, tío. A efectos del Will. Vale, haciendo las misiones y tal. Bueno. Muy contento, la verdad que muy contento. Nos vamos a despedir por aquí. Hemos subido ahí a tope. El Sunsui ahí a 135. Ya lo subiremos más. ¿De acuerdo? Así que muy bien. De esto nos darán más tickets, imagino. Malditas tenemos un montón. Esto hemos gastado unos poquitos ahora. Así que muy bien. Espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Un chale, gargolilla. Yo creo que hemos subido bastante. Así que. Me despido por hoy. Un saludito para todos, Peñita. un buen fin de semana. ¿eh? Cuidarse mucho. Chao, chao. Dad like, y suscribirse al canal si no lo estáis.